Hola, hola, buenas a todos. aquí se van comentando Un día es la taberna y hoy Volvemos a nuestra aventura en Marte Volvemos a Surviving Mars Vamos a Traer este nuevo cohete Que viene con 12 pasajeros Y a ver si nos podemos Poner las pilas porque Tenemos mucho Mucho, mucho trabajo que hacer, tenemos que En este capítulo tenemos que dejar Vale, aquí tenemos la producción de metales Que ya tenemos Que ya tenemos gente aquí trabajando Eh, ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar a ver si podemos ya ser capaces de o de sacar metales o de sacar... Eh... Ay, me entenderéis. Partes de mecánicas de estas. Y a ver si podemos expandirnos a lo mejor a otra zona aquí que tenemos un poquito de agua. o Bueno, aquí hay una barbaridad de agua. Bueno, aunque... Entre estos cuatro cuadrantes me gusta porque aquí hay que es investigación, mine, o sea, metales raros, minerales... Puede estar bien, puede estar bien. Bueno, veremos. Nada, vamos a ello. Vamos a darle un poquito de calor, no tanto, así está bien. Vale. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Vosotros ya estáis aquí. Vale, a ver. Este es el extractor de agua... Eh, espera, del extractor... Vale, este es el de la... Va, es que para esto, para el de los materiales eléctricos y para las partes de la máquina necesitamos... Pero lo que no sé es dónde está... Bueno, de momento ya estamos generando 400 por sol, eh, o sea... Ojito. Este, vamos a poner este y, y de hecho creo que ya tenemos Como para poder ponerlo La verdad es que me gustaría saberlo Ok, ¿dónde vamos a...? Vale, este lo vamos a volcar aquí porque al fin y al cabo solo nos trae eh, Más pasajeros Bueno, más pasajeros Sí, bueno, me entendiste <ríe> Eh, eh, este es el Explorer. ¿Dónde lo tenemos? Aquí en medio. Bueno, mientras no moleste mucho. Vale, vamos a meter. ¿Dónde está? Otro depósito largo de estos de... Aquí, vale. Y tú, que estás aquí parado sin hacer nada. Tráeme. De aquí, tráeme piedras y... Descárgamelas aquí Vale, bueno, ya vienen los colonos Nada, ya tenemos que mm, a Ver a ver dónde colocamos los colonos Etcétera En estos dos sitios No puedo hacer Dios, los estoy mareando No, no puedo activarlos. No sé, me resulta raro. Vale, bueno, aquí. Vale, aquí tenemos a los tres de estos. Nah, perfecto, perfecto. Uy, no. ¿Por qué? Uh, no hay nadie en la enfermería. Ah sí, ah, vale. Y este es el de los niños. Uf, qué raro. La verdad estaría bien saber madre mía la fábrica de polímeros si sacamos polímeros tú. Estaría bien saber qué ra... Uy, qué, qué, ah, vale, tiene sentido. Sector Vale, nada no, aquí es con esto ¡Hola! Cuánta agua, ¿no? Vale, pues esta zona aquí abajo va a ser candidata para que vayamos nosotros, ¿eh? Con la de esto Yo creo que a lo largo del capítulo de hoy Vale, vamos a quitar estas, vamos a desencolar estas Eso es 1, 2, 3, 4 5, el 6, el 7 Vale, sí, vamos a dejarlo así Perfecto mm -mm -mm -mm. ¿Dónde está? Life Support. Este no lo podemos sacar aún. Necesitamos la tecnología. Ah, porque necesitas piezas prefabricadas. O sea, esto te lo traen de la Tierra. Vale. Vale, vale, vale. Es que hasta que no tengamos niños no tendría tontería gastarse en estas cositas. Servicios del DOOM, la cafetería. Un gimnasio, casino. Hay tantas cosas. Consume agua. Parques. Hombre, pues Un parquecito, ¿no? O yo que sé, una fuente Venga, vamos a poner un parquecillo por aquí A ver, consume mucho espacio, ¿no? pero Es que sí, o sí, lo tienes que gastar Dios, este ya está a tope Pues que en verdad, como tampoco tiene nada Sí, pues nada, vamos a levantarlo va. Ha fallado el lanzamiento del cohete Tenemos cinco piezas, sí Vale Nada, no, pues vamos a hacer el 3, Vamos a ponerlo en mantenimiento Nada, no, que se las lleven y ya está Deberían poder o deberían tener espacio aquí como para poder hacer eso. Este que está parado. Vale, voy a traerme todas las piedras y que las ponga aquí y listo. Vale, perfecto. ¿A ti qué te pasa? Luego confort. Ay Dios, qué mal se ha quedado. Vale. uy, Uy, uy, uy. Vale, vamos a meter otro. Aquí. Que conecte el cano ah, Y el small Es solo A ah, Vale, perfecto Y vamos a poner el otro Aquí Vale, que se despegue una vueltecita Y ya está Uy, como van los drones, eh De un lado a otro Vale, ahora ya se puede lanzar Ok, venga, pues nos vamos Vale, perfecto. Vamos a traernos. Uh, uh, uh, uh, uh. Ah, vale, claro. Entiendo que aún no ha llegado a la Tierra. Siete trabajos disponibles. Claro, no hay. es que no hay nadie nacido en Marte aún. Ah, bueno, todo esto es comida. Ah, pues tenemos bastante comida, ¿eh? A pesar de... De todo. Oye, ni tan mal. Uy, ¿cómo se genera tanto? Generamos muchísimo residuo, ¿eh? Pero muchísimo residuo. Tampoco quiero empastrar mucho aquí, porque aquí pondremos luego ya en su momento... Los... Opa, investigación completada Perfecto Vale, ahora estamos encolando esta Pero me voy a traer prefabs de esto Para ponerlos y plantarlos ahí Y sacar Y sacar Wow, wow, wow Mmm <risa> Es que tal y como estamos establecidos ya, pienso que debo tirar a estas de sociedad. Sí, no me parece mala idea. 743 por sol. Genios... Colonos genios... Dios sacamos una burrada por sol. Pero un montón. Eso me gusta, me gusta bastante. Todo esto que son metales tú. Wow. Se nos están acumulando, eh, y no sabemos cómo gastarlo o qué. <ríe> ¡Madre mía! Ay, aquí no cabe. ¡Buah! Es un problema, ¿eh? Vale, aquí como tampoco vamos a construir más túneles por aquí alrededor Vamos a poner aquí depósitos universales Perfecto, aquí en ese trocito cabemos bien Vale, y vamos a ir llevando los, los residuos a, a zonas que no, que no nos molesten Aquí, por aquí. Aquí, por ejemplo. Y, y literalmente tenemos vertederos de residuos y ya está. Vale, vente aquí. Vente aquí, vente aquí. Y recógeme todas las piedras de aquí y me las dejas aquí. Vale. Uy. No hemos sacado comida... Hmm, es que eso es malo, ¿eh? A ver, podemos. Ah, no, no. Vale. ¿Tú estás sin trabajo? No. Siguiente colono. Ah, vale, con esto vamos iterando entre colonos. Eh, no hay. ¿Fuera? De, ostras, está jubilado Senior, sí Wow, vale O sea, ya tenemos jubilados en Marte, tú Nah, es que está todo el mundo trabajando Bueno No pasa nada Estamos bien Un edificio que no está funcionando, ¿cuál? Ah, bueno, pues sí Lo sabíamos ¿Esto qué es? Ah, vale Que es que no sé si poner aquí uno de concreto Pero es que no sale por las orejas ¿Aquí? Ah, vale, vale, digo, no estoy yo Ah, pero esto es para cambiar la hora de trabajo No ah, ah, ah, ah, Vale Una nueva anomalía Venga, pues vamos con el explorer Vamos, chico Uy Venga, aquí, eso es Mucha carga de trabajo Ah, bueno, si tienen dos, pues normal, ¿no? Voy a pasarle un dron al cohete este Vale, nada, de momento estamos bastante bien Eh, los sectores que están explorando aquí abajo me gustan un montón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí Yo creo que el próximo cohete que... Que aterrizamos lo plantaremos por aquí Porque es que tenemos un montón de agua Aquí tenemos metales raros eh, Metales mmm, Mola Mola, mola, mola, mola Vale Vale, esto aquí están los Vale, perfecto, perfecto, perfecto Estamos transportando las piedras Dios, ya se ha llenado Vale Vale, vamos a llevarla toda la piedra hasta aquí. Vale, este es el próximo sitio. Epa, vale, aquí. Hay que, hay que ir apurando y nada, estaremos con toda la piedra posible hasta allá. Tú estás a la espera. Vale, pues ahora cógete todas las, todos los recursos de piedra que hayan por aquí y me los traes aquí. Eso es. Venga, a trabajar Bien, está bien, está bien que abramos nuevas Nuevas Horas de trabajo Está muy bien, me gusta Vale, y con esto Nos debería pasar igual Como no hay gente aquí trabajando Vale, ahora en el próximo cohete, eh, ya lo tenemos Vale eh, Vamos a traernos con lo rápido que los, que los rellenamos Vamos a traernos un cargo Vamos a traernos prefabs este, Moisture evaporator 2, 3, 4, yo creo que con 3 está bien, 3 está bien, fue el refinery no, de metales raros, este, este está muy bien, ¿nos podemos traer uno de estos? Vale, maravilloso, con estos perfecto. ¿Qué más nos vamos a querer traer? Vale, vamos a traernos un poquito de todo. Bueno, no, la de polímeros. Es que la de polímeros la llevamos muy bien. Vamos a traernos un par de drones. Y yo creo que comida que nunca está de más. 20, 15 aquí. Así, equilibradito. Y rellenamos con drones. Perfecto. Vale. Lo lanzamos. Exacto. Y ahora nos lo traeremos aquí. Sí, nos lo traeremos aquí porque al fin y al cabo queremos hacer que esta base de aquí sea totalmente funcional. Sí, o sea, es que nos tenemos que traer. Y el siguiente... Y el siguiente lo que haremos será traernos gente y ya está. A lo mejor nos hace falta otro transporte por no estar... O sea, es que... Ir moviendo las... Rocas de un lado a otro, pues bueno, yo que sí. No está mal, ¿no? Pero. ¿Todo esto es concreto? Dios, sí. Es que no nos hace falta esto. Literal. Vale. Vale, nada, y ganamos 400 millones. Ok. Tenemos sitios disponibles. Entiendo que sí, ¿no? Ah, vale, hay aún 15... 15 espacios residenciales disponibles. Lo que no sé es exactamente qué necesitamos para... Para que, na, que haya nacimientos. Me parece muy extraño. Al Prometeos 1 es este. Buah, es que si lo lanzo nos quedamos sin drones apenas. Porque este... Bueno, este tiene tres asociados solo. Vale, vamos a traer... Este aquí. Ahora se nos quedarán... Drones huerfanitos. Bueno, drones huerfanitos. Sí. Sí, sí, se nos van a quedar drones huérfanitos. Pero nada, lo lanzamos. Boom. Vale. Y este nos lo traeremos ahora también con con pasajeros. Sí, uy, se ha quedado un poco pocho. Ah, ah, Esperad, esperad, esperad Vamos a coger ¿Dónde está? Aquí Recarga de estación Una estación de carga de drones Vale, vamos a ponerla aquí Porque como pasan mucho Por aquí los drones Al fin y al cabo solo consume uno Y que, que se carguen los pobres drones Porque... Madre mía, pobrecitos Vale, aquí que también tienen bastante paso Los drones Vamos a poner un par de estaciones pero nos hacen falta, nos hacen falta. ¡Qué fuerte! No tenemos ahora mismo ningún cohete. ¿Hay drones huérfanos? No, no. No se han quedado ningún drone. No se han quedado drones huérfanos para nada. Me gusta, me gusta. Estás a la espera... Vale, ¿tú estás a la espera de qué? Ah, porque ya no hay desechos... Vale, pues nada, ayuda a cargar aquí al otro compi. Vale, nos vamos a llevar todos los desechos de metálicos aquí. O sea, de metal, de, de piedra. Nos vamos a llevar para allá y ya está. Y todas estas pilas que las tendríamos que poder cargar en otro sitio. Vale, vamos a crear aquí una zona de aterrizaje. La construimos y, y ya está. Ocho edificios Vale, que no están funcionando Aquí no hay nadie En la enfermería No tienen suficientes trabajadores Ahora entiendo que sí Oh, aquí no hay nadie ¿Por qué? Me tengo que traer botánicos a punta pala Porque si quiero hacer que funcione correctamente Vale, vamos a, a Aterrizar Aquí. A ver, niños. Apártense. Cuidado esos drones. A que los chafo. Dios. Cuidado esos drones, chiquitos. correcto. Eso. Venga. ¿Por qué? ¿Nos marchéis? Vale. Bueno, hemos ganado los tres drones. Vale, perfecto. Ahora tenemos sitio para esto es al uh, cable va por aquí abajo aquí debería estar bien bueno no lo sé Aquí cabe... Es que no quiero molestar mucho ahí tampoco Vale, a ver Vamos a ponerlas aquí Las tres Dios, Dios, Dios, Dios Vale, en esta zona de aquí detrás vamos a poner las tres Vale, una, dos y 3, ok, y vamos a meter... ¿Dónde no queda recursos? Ah, vale, vale, aquí en el G2 no hay nada Vale No, te... no estamos investigando nada por ahora, aquí Uh, esto está muy bien es que esto que sea fuera del del doom me gusta mucho porque así ahorramos espacio dentro y eso es una pasada vale vamos a meter ese que no deberíamos tardar mucho en poder sacarlo Farms. es que este es una pasada también porque que te suministren oxígeno así de gratis, me gusta. A ver, la universidad no... Vale, vamos a coger este. Que, que tengan menos profesionalización en el trabajo. Sí, porque el resto tampoco... No son necesidades que hayamos tenido... Nada, no. vamos a coger este que es social y ya está. Vale, nada, y con eso, es que con la velocidad de investigación que llevamos, es una pasada. Vale, nada, escanearemos todo esto. Perfecto. Ahí no. Ah, vale, ahí, perfecto. ¿Hemos sacado los nuevos colonos? Sí. ¿Por qué no hay nadie aquí? Ah, no, no, no, no, no tenemos nuevos colonos, es verdad. A ver... ¿Tú, botánico, dónde estás? En la granja hidropónica. Geólogo. Sin sí, especialización en el bar. Geólogo, geólogo. Eh, eh, eh, eh. Senior. Senior. No. Claro, porque están todos, absolutamente todos, con trabajo ya. Son 9, 10... C, 12... 13. Botánico... Senior... Es que que sean senior es una liada. Porque no trabajan. Eso supone un montón para nosotros. Ahora que estamos empezando a traerse gente senior... Es lo peor. Si son turistas, pues aún. Pero 12, 13, 14. Vale. Y la otra... Pues este está medio vacío. ¿Por qué está medio vacío? Hidroponic Farm... No, es que están todos trabajando. O sea, tenemos... Hay que traerse un cohete... Y que ya no lo podemos traer. Vale, de pasajeros. Especializaciones. ¿Dónde está? Filtro Venga Especializaciones Sí Botánicos Dale Cárgalos todos Uy, está vacío Aplícalo Vale Siete botánicos Un, un médico <ríe> Hostia Vale Adulto Adulto Hombre, si pueden ser jóvenes Mejor Joven, adulto... Edad media, adulto... Es que sin especialización, ¿no? ¿Para qué? Recupera, recupera cordura cuando, cuando puede, bueno, bueno, cuando tiene gaming, cuando juega, LOL Vale, es que me gustaría traerme, yo qué sé Bueno, nos... ¿cómo que un turista? ¿Un turista no? Turista, no, no, no, toda tu casa, toda tu casa, toda tu casa Fuera, vale, turista no, turista no a ver, geólogos. Geólogos no nos hemos traído ninguno. Vale, vamos a traernos al geólogo. Ah, no, al ingeniero. Vale, nos traemos un ingeniero. Perfecto, y con esto lo lanzamos. ¿Sí? Me da miedo en la nariz que sí. Vale, pues vamos a construir más eh, zona residencial. Ahí. En el Doom tenemos sitio. Aquí. Esto es. ¿Este no se puede poner aún? No. Aquí no. Ah, qué mal, por favor. Tenía que haber puesto el parque aquí en esta zona porque tengo aquí el túnel. Vaya liada tú. Bueno, no pasa nada. ocupa mucho, Dios, si ocupa gimnasio nah, es que los drones trabajan súper bien y súper rápido, me gusta vale, vamos a poner el gimnasio aquí que tengan un poquito de, de confort porque trabajo al fin y al cabo es eso, nos sobra y bastante y ahora con toda la oleada de botánicos que vamos a tener Ya se, pueden, ya se pueden unir. ¿Hemos desbloqueado esto? Ah, aún no. 32%. Ay, nos ha bajado. ¿Por qué? ¿Ha dejado a la gente de trabajar en el laboratorio? No, qué raro. Venga, a ver, abrimos vacantes para el laboratorio quien quiera que se apunte. Está bien. Uh, el Hyperion 2 ya está listo para despegar. Venga, pues lo lanzamos. No, es que ahora vamos a ir... Dios... Oh, no, ha muerto un colono, el primer colono El primer colono que ha fallecido ¿Se ve? Dios Eh, hola, pero podemos hacer algo con esto, ¿no? Que retiren el cadáver, por lo menos <risa> Digo yo Vale, bueno, ya está llegando el próximo cohete ¿eh? y ya está. Oh, bueno. Deja de paz. A ver. Vale, estos son los dos drones que no tienen... ¿Se pueden asignar aquí? ¿O este lo tiene todo? Y aquí, este otro, está en... Vale Y ahora tenemos uno Vale, y que se venga aquí Vale, me parece bien Ay, oh, no hemos conectado esto Vale, vamos a conectar esto Cables Vale, y ramific... Bueno, así debería bastarnos Entiendo Ahora con que venga un... Ah, oh, que podía haber hecho así también Bueno, no pasa nada y claro, ahora hay que conectarle el agua Vamos a sacarle las tuberías Life support, pipes, eso es Y ahora es Así Vale, y nada, aquí acumulamos el agua Y listo De hecho, vamos a poner otro acumulador de agua Aquí Vale, este sitio es perfecto para acumular dor de agua, porque estos están llenos, llenos, no gastamos agua suficiente como para todo lo que consumimos, porque estos dos también están a full, nada. Vale, yo creo que vamos a plantar otro Doom, a ver si podemos, llevamos 32 minutos, pero bueno, quiero por lo menos descargar el cohete, hacer que aparque y ya ver dónde se ubican los de estos y ya redistribuiremos a la gente en sus sitios. Ah, mira, aquí lo podemos ver más rápido. Vale, vale, perfecto. Venga, pues descargamos. Aterrizando, o no, tarda un poquillo, eh. Vale, perfecto. Venga. Todo el mundo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué tienes eso en la cabeza? No he entendido el símbolo del dólar en la cabeza, pero bueno. ¡Oh! ¡Electricidad! Mm, a lo mejor deberíamos... Vale. Vale, pues eso lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo. En el próximo capítulo organizaremos a la gente en sus trabajos. Veremos qué cosa nos falta para dejar estos... Eh, estos domus eh, trabajando máximo potencial. Y... Bueno, a lo mejor plantaremos otro y demás por si nos falta espacio. Pero... Eh, Mejoraremos también el, el, toda la granja de energía, el hecho de los acumuladores y demás. Sí, porque ya estamos consumiendo un montón y la capacidad eh, de generación de electricidad no la hemos tocado. Entonces ahí vamos a tener problemas en el próximo capítulo. Vale, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Recordadlo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a que como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada vez mejor, bueno, comentamos un poquito de todo en, en Twitter eh, También, seguidnos en Twitch Hacemos streaming normalmente todos los miércoles sobre las 7, 7 y media abrimos directo Y en caso de que no, pues decimos algo por Twitter o lo que sea y, y con eso estáis atentos Y por último también, nada, suscribiros a este canal de YouTube Estamos haciendo contenido maravilloso Y tenemos un montón de series a tope Así que nada, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós